era muy simple, lo que sí que tenías que tener mucho cuidado era muy simple porque una vez que que el tranvía lo ponías en marcha se, se manejaba con dos palancas, una de freno y una que podíamos llamarle hoy por, como acelerador ese acelerador constaba de siete velocidades o siete puntos que le llamábamos nosotros porque cada punto era una conexión distinta hacia los motores y le daba más o menos fuerza de acuerdo a donde vos llevara de uno a siete y, Tenías que tener o la manija apretada o el pie sobre un botón que estaba abajo eh, que te daba la posibilidad de que el sistema de aire no se cortara, porque si se cortaba el sistema de aire el tranvía se paraba instantáneamente se frenaba y se abrían las puertas y quedaba sin corriente. No sin corriente, sino que quedaba sin marcha, sin movimiento por eso aquello de que se llamaba tranvía de hombre muerto y pasaba algo al motorman. tranvía quedaba parado, no, no, no seguía solo a la loca eh, era un coche que era un vehículo que desarrollaba en, en lugares como las avenidas por ejemplo donde la vía iba por el medio de la avenida en, la séptima, en el séptimo punto, en los siete puntos te llevaba 50 50 y pico de kilómetros por hora Ahora, la, la marcha normal de un coche era de entre 5 y 10 kilómetros en la ciudad.